La zona de bastidores llevaba al reservado privado de Lupino. El aire caliente de dentro era como un muro invisible, espeso a causa del incienso y de algo más, un olor empalagosamente dulzón que te daba náuseas. Este era el corazón podrido de la... Este era el corazón podrido de la gran manzana. Lupino estaba escondido en alguna parte ahí delante, como una araña en su tela, esperando. Los vapores del aire hicieron que la cabeza me diese vueltas. Pedazos rotos de una carta esparcidos por el sofá. Bueno, a todos, gente. Bienvenidos a la parte número 9 de Max Payne. Vamos a comenzar en, en esta parte que acá hay que escuchar mucho, hay que prestar atención a la historia de mierda. Punchinello había amenazado a Lupino por escrito. La nota había sido rota en pedazos llenos de huellas ensangrentadas. No quiero pensar que uno de mis chicos no está jugando con una baraja trucada. Mejor a Jack. Aquí llevamos un negocio. Odiaría recurrir al trío para darte una paliza. El trío eran los secuaces con peor reputación del don. Era obvio que Lupino no se había intimidado con la amenaza. Eh, a ver... Las notas de Lupino cubrían la mesa. Jack Lupino estaba loco. La mesa estaba llena de notas esparcidas con tonterías arcanas sin sentido, escritas con sangre oxidada. Una lista revuelta de evocaciones a demonios y dioses oscuros. Baphomet, Lucifer, Loki, Zulu, Lilith, Hera... ¡Sangre dada a todos vosotros! Estaba tras ese viejo trato fáustico, tu alma a cambio de poder y fortuna. Simplemente firma con tu sangre en la línea de puntos. Recurrió a la, la cagona. El cuaderno de Lupino estaba en el pedestal. Jack Lupino estaba completamente loco. Los lobos míticos son liberados para devorar el sol y la luna. Lupino es el lobo. Yo soy la bestia, el gran y malvado Fenris. Soy el final del mundo del hombre, llevando la carne de los ángeles caídos. Después del año 2000, el fin del mundo se había convertido en un cliché. Pero ¿quién era yo para hablar? Un vengador desvalido deambulando en una lucha contra un imperio del mal dedicado a corregir una grave injusticia. Todo era subjetivo, solo había apocalipsis personales. Nada es un cliché cuando te ocurre a ti. Bueno, vamos a continuar buscando a este hijo de puta que está acá a la vuelta. Esta parte me van matando muchas veces. Así que estaba bastante complicada, igual capaz que soy yo casi soy una pija. Bueno, esta vez sí señores, vamos, vamos con todo, vamos con todo, vamos a recargar el arma. Vamos a guardarle la gran para matar al gordito, pelado. Esta es como la séptima vez que intento hacer el puto mapa, ¿no? El puto mapa. Vamos, loco. No puedo hacer mucho ruido. A ver, dale, dale. Bien. Vamos a seguir de este lado, solo cubriéndonos acá. Vamos, continuamos así, Charlie. Vamos a escondernos acá. A ver si, sí, loco. Vamos tirando el botiquín. El analgésico, no sé por qué le digo botiquín, se ve que es la costumbre de, del shooter. Vamos, vamos, esta es la mejor vez esta me va a salir, loco, no puede ser No puede ser, no puede ser ¡Capaz que no! Veme la realidad, ¿por qué? Viene alguien o no viene nadie ¡Nada, perro! Capaz que me hizo bastante, ¿no? O capaz que no. Vamos a hacer algo, vamos a guardar acá. Bueno, vamos a continuar. Cayó un pelado allí, si no me Bien, bien. Listo. Déjame sacame esta porquería! No, yo lo desactivo. ¡Qué gil que soy! Bueno, eh, Los analgésicos de acá atrás no los agarré. ¿Dónde está? De... ¡Ah! Se murió esto, voy a dejarlas para el gordo. No tengo bueno. Con la escopeta entonces. Los dos tiros tienen que ser. ¿Murió? No murió, murió. Queda el último. Creo, ¿no? Queda otro, queda otro. Sabía que habría alguna trampa y esta era el Empire State Building de las trampas. Lupino recibió mis balas como si nada. Estaba inflado y con ganas de disputar 15 asaltos con un cocodrilo gigante. Y entonces empezó su fantasmagórica charla de mono. Directa desde un mal sueño. He probado la sangre verde del demonio. Corre por mis venas. He visto más allá del mundo de la piel, la arquitectura de la sangre, de la médula del hueso. ¡Viene la muerte! ¡Ella viene! ¡El infierno la sigue! ¡Este es el invierno del crepúsculo. ¡Estoy preparado para ser su hijo! Ahora es su turno Y todos los que se interpongan en su camino Deben morir <ríe> Muere Morirás Morirás ahora Bueno, dicen que la décima cuarta es la vencida, ¿no? Vamos a intentarlo con esto Hice cualquier cosa toma gordo podrido Toma, gordo, podrido, esta vez sí. Esta vez sí. esta vez cuando sí. Cuando Lupino cayó, quería asegurarme de que permanecería en esa postura. El Uve era un monstruo endiablado. Los convertía en aterradores demonios zombies llegados del espacio exterior. Creo que ya está muerto. ¿Ah? Y entonces es cuando ocurrió. Pero muerto o no. Liquidaste al tipo equivocado. Entró aquella despamparante mujer fatal apuntando a mi cara con un arma. Le devolví el favor.